5 consejos que deberíamos utilizar para evitar el dolor menstrual. Muchas mujeres sufren molestias y dolores menstruales, algo que se conoce científicamente como dismenorrea. Esto suele venir acompañado con vómitos, náuseas o dolor de pechos. Además, nos suele cambiar el humor y nos aumenta el apetito. El dolor proviene de contracciones uterinas, procesos hormonales o el propio flujo sanguíneo. Si tienes alguno de estos síntomas, lo mejor será consultar con un médico. Muchos tendemos a tomar ibuprofeno cuando nos sucede, pero hay muchos remedios que son completamente naturales y que podrían ayudarte mucho. 5 trucos para evitar los dolores menstruales sin tomar ibuprofeno. 1 Hacer yoga. El yoga tiene ciertas posturas que pueden eliminar esos dolores como la postura del niño, en la que te sientas sobre tus talones, te pones de rodilla y pegas la frente al suelo. Dos suplementos. Las vitaminas y los suplementos pueden ser una alternativa buena y natural a los medicamentos. Hay varios que pueden ayudarte. Extracto de azafrán, tomándolo como infusión, alivia los calambres y regula los ciclos. Vitex angus castus, evita que los niveles de estrógenos aumenten, aliviando las molestias menstruales. Vitamina B6, los niveles de progesterona y la producción de serotonina aumenta. Aceite de onagra, regula los ciclos y estimula la producción de hormonas antiinflamatorias. Vitamina E, bloquea el aumento de los niveles de prostaglandina, una posible causa de dolor. 3- Utilizar un spray de magnesio. El magnesio tiene muchas propiedades antiinflamatorias así que prueba aplicar un spray en la zona abdominal para aliviar el dolor. Siempre que no estés tomando un suplemento de este mineral. 4- Reducir el consumo de grasas saturadas. Los días en los que tenemos la regla, nuestro apetito suele estar fuera de control y nos apetece ingerir muchas calorías. Sin embargo, las grasas saturadas pueden estimular la prostaglandina, una hormona secretada cuando tenemos la regla. Además, el azúcar y los carbohidratos te hincharán. Lo mejor será que comas muchas verduras de hoja verde, como espinacas o cale. 5- Un baño con sales de Epsom. Darte un baño caliente con sales de Epsom puede ser un gran remedio para eliminar esos dolores que provoca la regla. Como puedes ver, son trucos completamente naturales que podrían aportar muchos beneficios a nuestro cuerpo. Evitando esas indeseadas molestias que trae la regla consigo. ¿Qué te ha parecido? ¿Probarás estos remedios antes de tomarte un ibuprofeno? Cuéntanoslo en los comentarios. Compártelo con todos tus amigos y familiares para que conozcan estos trucos.